Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo Un Así abrazo es. de parte de sus amigos Les saludamos, ¿qué tal? Dios te bendiga ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Mira a Dios qué hermoso grupo Mi nombre, Elida de personas que nos está viendo ahora. Oh, sí. No, no, qué barbaridad Saludos Agradecimos, Agradecemos eh, grandemente La presencia De cada uno de ustedes Al estar viendo y escuchando Este, su programa Con sus amigos Rafael y Elida Cavazos, bendiciones para todos bueno pues vamos a, a empezar y le damos la bienvenida a este su programa así es bienvenidos a RafaelidaTV.com uh -huh. y pues el correo RafaelidaTV@gmail.com y estamos dentro de estamos dentro del el espacio de hoy oramos RafaelidaTV.com en el espacio de hoy oramos. Así es. Y que no se le olvide ponerle ahí, ¿verdad? Me gusta, suscríbase y recomiende este su programa. Así es. Recomiéndelo, compártalo y de seguro que sus amistades se lo van a agradecer. Claro que sí Fíjate que el tema de hoy está bien interesante Va a estar muy interesante Bien interesante Fíjate, pon cuidado por favor Porque si tú pones cuidado uh -huh. Te va a gustar Vas a darnos un, un, un Si me gusta, me gusta Lo vas a compartir Porque tú Así conoces es. a alguien Que está en la situación En la que vamos a estar comentando Exacto Tú, tú precisamente, sí, claro que sí, sí, sí conoces, más así de una. Es, uh, oh, sí, sí, más de una persona mucho, conoces. Mucho, que está, que está en conoce. una situación que requiere y necesita de que tú le compartas este video. Exacto. Este y todos los que están en nuestras páginas. Así es. Ok. Entonces, así es. Para empezar. Vamos a empezar. Este comentario. Sí. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros en Hoy Oramos dentro de www.rafaelidatv.com y pues nos sentimos muy privilegiados de que estés con nosotros habiendo tanto que ver y oír en la internet como en la televisión. En esa libertad de elegir que tú tienes, en lo personal, de ver lo que a ti te gusta y agrada que estés aquí con nosotros. Y esto nos llena de alegría y de gozo. Eh, haremos y daremos el mejor esfuerzo para, por brindarles la mejor programación con la ayuda y la bendición de nuestro Dios. Esperando poder bendecir a ti y a los tuyos. Así es. Por eso precisamente les decíamos... Que lo compartan. Uh -huh, y claro ahora ya sí. viene lo bueno. Y Así aquí empezamos. Es. Y espero que lo veas hasta el final. Porque al final vamos a estar orando por ti. Así es. Así es que. El tema. El tema de hoy. Tus relaciones. ¿Conoces bien con quién te relacionas? Ajá. Tremendo. Ajá, ajá. Con quién te relacionas. Oye, qué buen tema, eh. Así ¿Verdad es. que está bueno? Sí, sí, sí está bueno yo, yo sé que está bueno el tema ¿Con quién te estás relacionando tú? Miren Así es La gran cantidad de correos que recibimos Y que los tenemos aquí en nuestra tableta Y en la computadora Y los tenemos de todas partes sí. eh, Hasta en el hasta en el teléfono te, te, Tenemos tus correos ¿Y sabes qué, mi amado? ¿Sabes qué, mm. mi amada? Esto lo hemos platicado mm. mi esposa y yo de así es. cuánta pareja dispareja hay Mucha pareja dispareja Es que así es, en realidad así es Muchísimas parejas bien disparejas uh -huh. Bueno, al grado tal de que Ya no sabes si lo quieren o no lo quieren a, a su pareja uh -huh. Ya no sabes si van o, o vienen Exacto, exacto Ya no sabes si son o no son Correcto y en muchas de las ocasiones, desde el mismo noviazgo, ya está el problema. Desde el mismo noviazgo, así es. Y si en el noviazgo ya está ese problema, uh -huh. pues ¿qué esperas después que a tuvieras de Dios? Correcto. ¿Qué así esperas es. después? Si en el noviazgo no te estás llevando ya bien, no hay uh -huh. esa armonía. No hay esa armonía, esa cordialidad, ese pues, respeto y todo lo que se debe de, de tener. Tal vez en el caso mm. nuestro pasó algo que quizás en el caso tuyo no esté pasando. Cuando esta muchacha que ven ustedes aquí, que es mi compañera, gracias. gracias esta jovencita. Nos conocimos en la escuela, para empezar. Pues sí. ¿Cuánto tiempo? Uh, hace un buen tiempo. Ok. Así es. Y terminamos las clases O el ciclo escolar uh -huh. Yo iba a estar en otra escuela Y luego me fui a donde ella estaba también Pero no la conocía Hasta entrando en la escuela la conocí Y él me conoció primero Porque yo, yo ni en cuenta me daba que <risa> Ni en el mundo me hacía <risa> Que él me, me echaba ojitos <risa> Pero Yo me fui A otra ciudad Y a, a un estado diferente y a, a otra ciudad diferente uh -huh. Y pasaron siete años de noviazgo Y ahí iba yo Y venía y iba Y venía uh -huh. a verla A veces me tardaba A veces no me tardaba eh, Ella me hablaba por teléfono Nos escribíamos uh, cartitas eh, cuando, es, En ah, el ah, tiempo de, de que así, usaban las cartas Así es Ya se puede estar dando cuenta Después de cuarentena años de casado Más Los siete años de novios Entonces Como quien se la acabó de conocer ayer Apenas, apenas, como apenas, dice, apenas. Sí. Y tal vez la distancia Nos permitió Durar un poco de tiempo dar Un poquito más prolongado el tiempo Porque nuestros amigos De la escuela uh -huh. Los que se casaron, pues, se casaron mucho antes uh -huh. Fuimos de los últimos o el último, tal vez de las ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <ríe> ok. Pero nunca se perdió esa relación. No. Ya o sea por teléfono, porque sí existían ya los teléfonos en ese entonces. <ríe> ah, sí. <ríe> el correo. Y ah, ¿sí? eh, yo creo que pues, te mandé que telegramas. Oye, voy para allá. Las cartas. verdad pues, Entonces. Sí. Había comunicación. Había mucha comunicación entre nosotros. Así es. Yo venía y la visitaba a, al pueblo donde ella estaba Ella iba al pueblo donde yo estaba Bueno, de la ciudad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nunca se Así perdió es. la relación Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, Así nunca Así es. Ni hubo la duda de que si estaría ella la elegida o no sería Desde que puse mi pirata, uh -huh. mis ojos en ella, dije, esta es Y esa fue y esta es, <risa> y esta es, bueno, bendito sea el señor, Siete años de noviazgo, y ya, por un poquito así, el número perfecto, 50 años, <risa> 50 años de matrimonio, que no nos habíamos dado cuenta de tanta gente, que aún hasta nuestros propios familiares, en un momento dado, han tenido ya un problema de matrimonio, uh -huh. Algunas de las compañeras que tuvimos ya quedaban viudas. Sí. Pero son situaciones de la vida. Así ¿Sí? es, así es. Pero, en aquellos años, normalmente las familias se conocían. Se conocían más. Se conocían más, sí. Y más cuando vivíamos en las ciudades pequeñas, que en no eran muy muy, muy, muy, muy, muy, grandes, y hace 50 años, entonces las ciudades eran más pequeñitas que ahorita. Así es. Ok. Entonces, cuando estamos hablando aquí, ¿conoces bien con quién te relacionas? ¿Sí sabes realmente de qué familias viene? Tu pareja, uh -huh. tu, tu, tu, la persona en la que has puesto tus ojitos, uh -huh. realmente conociste a la familia de uno y del otro. Hubo armonía. Hay quienes me dicen que, que en la casa de sus familiares no les quieren, uh -huh, uh -huh. que los odian. Wow, <risa> esa relación lo más probable es que va a fracasar. Pues sí, es muy difícil estar en esa armonía en como un matrimonio cuando las familias están uf, cada, quien por, sus, cada quien por su rumbo. Exacto. Entonces, les, les decíamos que iba a estar un poquito complicado esto uh -huh. para muchos de los que están viendo ya el video. Pues quédate hasta el final, Exacto. por favor. No le cambies, no le cambies. Sé que va a ser muy bueno. Así es, normalmente nosotros mismos escogemos con quién relacionarnos o, ro o rodearnos, ya sea para bien o para mal, uh -huh. pero nosotros mismos escogemos los amigos y las amigas, ya sea por la cercanía que mantenemos con las personas o simplemente por algún tipo de atracción. Al escoger... ¿Con quién nos amistaremos? Esto nos puede llevar a tomar las mismas costumbres, modos, sentimientos, actitudes e incluso procederes. Sí, Así hay es. un dichito por ahí que tal vez en tu país también lo conozcan. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Así es. Y el que con lobos lobo se sí, junta. Sí, a ya se enseña. <risa> Bueno, así son son los uh, dichos o los proverbios que hay. Exacto. Entonces, si tú te juntas con una persona que toma, pues al rato vas a andar tomando también. Si sí. te juntas con una persona que fuma, pues al rato vas a andar fumando también. Y, ¿Sí? y si no, no fumas, ya con el humo de él ya, ya es suficiente ya para que te, te, te llenes sí, okay. sí, definitivamente. Si la persona habla malas palabras, pues te pues vas a acostumbrar. Tantas las escuchas que también se te van a salir a ti de tu boca. Claro. Entonces, y cuántas y cosi cositas más, como decimos aquí, hasta los procederes, los procederes, eh, las, se, las costumbres. Como las... se acostumbra la persona. Uh -huh. Así es. Entonces todo eso, ¿va a ser como chicle? Se pega. Se pega, se pega. Y luego para como quitarlo. un imán, como un imán, <risa> Ay, qué, qué, qué, qué tremendo para después quitarlo. Si sí, no, no es entonces. tremendo. Bien, entonces, pues así mismo sucede en el noviazgo, que también, desde después de un tiempo, puede culminar en un matrimonio y formar una nueva familia. Pero existe mm -hmm. una gran interrogante: mm -hmm. conocemos muy bien con quién nos amistamos o rodeamos. La razón de ello es por esta otra interrogante que en nuestros días es tan común en las parejas que solo se juntan o bien que contraen matrimonio y luego, pues, se van, ¿sí? Se cambian las buenas costumbres se pierden los respetos. En muchos de los casos hay violencia física y verbal, no importando lo que se habían prometido durante el noviazgo y luego en el contraer las nupcias, donde se juntaron y perjuraron que ante cualquier situación de la vida estarían juntos hasta que la muerte los separara y no antes. Pero la gran realidad es que cada día los matrimonios duran menos en buena armonía. Así es. Y nos damos cuenta y lo sabemos y estamos conscientes de ello. Uh -huh. Cada vez son más los divorcios, las separaciones eh, y todo eso que afecta la armonía, sí, la armonía en el familiar. Uh -huh. Me han escrito... Por eso estamos tomando ese tema. Cuando el hombre se va y deja uno o dos o tres hijos, o a veces uh -huh. hasta más, uh -huh. y la mujer pues, ya no sabe qué hacer. Uh -huh. Desesperada porque pues ahora le faltan las finanzas, eh, empieza, sí, a, a, trabajar, empieza a trabajar, empieza a hacer cosas que, que no se acostumbrada. Eh, exacto. Los hijos. Empiezan a tener sus dificultades los que sí, están estudiando y todo eso. ¿No están ¿Por qué? Al Porque tanto vienen de traumas? Ellos. Sí, sí, sí, vienen traumas. Y es que es increíble, mi amado y mi amada. Cuando esto acontece, uh -huh. ¿qué sucede? Hay un descontrol. Hay un descontrol. Y Hay... todo empezó, subimos con quién nos relacionamos, subimos con quién uh -huh, nos casamos. Uh -huh. Supimos con quién nos juntamos. Realmente lo analizamos. O oh, bueno, nomás porque te gustó. Sí, muchas de las veces así sucede. Entonces, este es el gran problema que existe en muchas de las parejas. Ustedes no se imaginan la cantidad de parejas que hay. En grandes problemas, en grandes conflictos. Sí, es increíble. Hay estadísticas ya. Es, es increíble. Y ya no quedó país, <coughs> por pequeño que sea, uh -huh. que no haya este problema. Sí, es pero, común. Pero, uh -huh. ¿qué nos dice ¿Qué la nos palabra, dice la de, palabra Dios? de Dios? Exacto. Para nosotros, la Biblia es nuestro GPS o GPS. Como lo hemos dicho en otros de los videos anteriores, uh -huh. si no los ha visto, véalos, por favor, vaya. Vaya es ahí a la página Rafaelida. TV.com y, y ahí vas bien. a ver lo que está ahí en, en on demand. Así es. este Incluso ahí está un videolibro de la oración. Vealo. Muy bueno, que le puede y, ayudar. Y puede ayudar bastante, bastante. Uh -huh. Ok. Así es. Entonces, pero aquí uno dice la palabra de Dios. No se asuste de lo que dice la palabra de Dios. No, porque. Porque pues, si no estás acostumbrado o acostumbrada a leer la palabra de Dios. Pues, ¡Wow! Eso dice, lo dice Sí, sí lo dice Dice muchas verdades, muchas sí dice, realidades Y aquí va Dice así en Primera de Corintios 5 Del 9 al 13 Nos dice Os he escrito por carta Que no os juntéis con los fornicarios 10 dice No absolutamente con los fornicarios de este mundo O con los avaros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 Así nos dice, 1 Corintios 5, 9 al Así es. ¿Y en el 12? En el 12 dice, porque... ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjese, está hablando que los que están fuera de, de la iglesia, de la congregación, uh -huh. Dios se va a encargar de ellos. Así es. Ya hemos hablado de eso en algunos de los pasajes, que Dios va a juzgar, vivos sí, sí. y muertos. Sí, Dios es el que okay. juzga, así es. Ahora, no está diciendo que, que, que te dejes de juntar, el problema es cuando te contagian. De sus buenas o malas costumbres De sus procedentes Si son buenas, pues menos mal Pero uh -huh. si son malas, andan en las drogas Andan uh -huh. en el alcohol, andan en los adulterios Andan de, de parranda en parranda eh, sí, no, son, no, no, son de no. los que andan siempre <coughs> en, en un camino equivocado Exacto ¿Qué esperas? ¿Qué vas a aprender? Exacto, ¿qué es lo que vas a aprender? Esto es, es como en, en, en la casa qué es la escuela que estás... Uh, Aprendiendo. En la casa, nosotros los padres somos los maestros de los hijos, aunque no nos demos cuenta. Claro. claro ¿Por qué? Porque sí. ellos están viendo cómo yo me comporto con ella o ella conmigo. Así es. Cómo le hablo yo a ella o ella me habla a mí. Así es. Entonces, los chamacos, los hijos, están viendo. ¿Y qué están aprendiendo? Pues lo que están viendo. Lo que están viendo. Eh, pues oye, siempre yo les he dicho: es que nosotros somos lo, el espejo. En lo que se están viendo, reflejando ellos. Entonces, tengamos mucho cuidado en, en cómo hablamos, cómo nos comportamos. Toda nuestra manera de, de ser, de vivir. Y de proceder. Y de proceder. Verdad, Pues hablamos uh -huh. del, del proceder. ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque es, es increíble, mi amado mi amada, que las malas costumbres se pegan más, mucho más fácil que las buenas. Así es. Así es. Es más fácil que te invitan a un baile, a una fiesta, a una reunión, a un mitote por ahí. A que te invitan a un templo. Y al templo no. a lo mejor no quiere decir. No, y si, y si invitan la gente. Sí, ahí no quiere decir. No. Pero allá. La, sí, vamos, hombre. No, ahí va, no hay, va, va a estar la música, y va, va a estar no el va a estar el grupo. Y va a estar... Así es. Sí, me explico. Sí. Sí, ¿Sí? nos estamos explicando. Ok. Entonces, mi amado, mi amada, ¿qué sigue diciendo la escritura? Porque le estamos diciendo esto. Bueno, ¿y la palabra de Dios qué dice? Porque okay, ¿qué Así dice aquí? Es. La palabra de Dios dice: Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. No.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 más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual, no ten, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Señor, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir uh -huh. todo eso? Dice la Escritura que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso en los edificios a donde vamos son el templo. Son el templo. La iglesia somos nosotros. Amén, así es. Los lugares son los templos. Uh -huh. Nada más que comúnmente se dice, voy para la iglesia, no, la iglesia somos nosotros La iglesia somos nosotros Esa es la, la gran realidad, pero eh, bueno, pues es un error que no queremos soltar costumbres eh, Sí, porque son, vienen ya a, a través de las costumbres por años y años por y años. años Oye, de qué iglesia eres? Pues yo de la de Cristo ¿Por qué? Porque si soy de Cristo, pues, pues yo soy son. de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Sí, ver. Pero, pero no como título de, de, del templo, que ella afuera diga Iglesia de Cristo. No no, no, no, no. Soy de la Iglesia de Cristo porque Cristo está en mí. Amén. amén. Y el poder de su Espíritu Santo está en mí. Amén. Sí, porque hay muchas denominaciones, pero. Entonces, ahora, ¿qué dice aquí la escritura? Yo, yo creo que tome en cuenta lo que dice la Biblia. Así es. Dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de, de Cristo. Uh -huh. Quitaré pues los miembros de Cristo Y los haré miembros de una ramera De ningún modo uh -huh, no Dice, O eso. no sabéis Que el que se une a una ramera ¿De qué está hablando aquí? Bueno, un, lo que está hablando una aquí una escritura, es una prostituta Es una prostituta de una mujer que, que vende su cuerpo e Incluso Hay hombres que también venden sus cuerpos Para prostituirse Entonces Como un modo de vivienda. Sí. Pero cuando uno se casa Se hace una sola unidad Esto es bíblico uh -huh. Ya no somos más dos sino somos uno solo uno. Amén Entonces el estar unidos Uno con una mujer O una mujer con un hombre Se hace uno solo Ya no somos más dos Así es Y yo me quedo sorprendido que esta, esta muchacha A veces sin decirle yo Ya sabe qué es lo que quiero Sí. Así es, ya nos conocemos también, también, también que no tenemos ese conflicto. Entonces, Así es. pero cuando no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos, ¿Qué? Ay, Qué difícil. Mío, es bien difícil, Qué mi difícil. amado, mi amada. Yo sé que esto Así es un es. poco controversial para muchos, a, lo mejor a muchos no les va a gustar, pero ese es el problema de ellos. Nosotros tenemos que decirles Lo que realmente la palabra de Dios dice Dice Así. que el que se une con una ramera Una ramera es una persona, ya lo dijimos ahorita Es una prostituta En algunos sí, países sí. Le, le llaman eh, de, de otras maneras Posiblemente, no sé cómo le llaman En, en tu país uh -huh. eh, En Brasil creo que le llaman de programa eh, sí. y, y pues, Una programera <ríe> Sí, entonces eh, Esto Sucede Muchas veces, Así es. hasta con las personas que no se dedican a, a la prostitución, pero se prostituyen, uh -huh. porque ya tuvieron un hombre, a los 12, 4 años se separaron, ya tuvieron otro hombre y otra vez, 12, 4, y se separaron. Y otra vez, y a veces tienen hijos ya de uno, de dos, y a veces hasta de tres hombres, pues ya se prostituyeron. Sí, sí, te... Pero no se dieron cuenta. No. ¿Por qué? Porque es lo más común, ¿no? Porque ¿Es, es la moda. Es la moda, sí. Y con eso que ven las novelas y ven las películas, pues que, es lo más que común. Que todo se permite y todo se hace. Entonces, eso, sin querer... Viene arrastrando. Sin querer, te va arrastrando a costumbres, a posturas, mm -hmm. que no eran correctas delante de Dios. Exacto, exacto. Entonces, es por eso que hay tanto, tanto, tanto problema, desde la muchísimo, misma juventud. muchísimo. Ahora, Así es. Si tú Vamos a decir uh -huh. Si nosotros como, como esposos uh -huh, uh -huh. Vamos a ponernos como pareja Nunca nos casamos Pero vivimos como pareja y ya tenemos hasta cuatro hijos Ok ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A Aquí no tienen que casarse Pueden tener familia Lo mismo Y, y si se quiere ir porque ya no le caí bien O porque ya no nos entendimos pues no cada quien agarra su rumbo. Que están aprendiendo nuestros hijos. Se van haciendo cadenas de costumbres, de hábitos, de, de, de lo que ven. O sea, eso es. Entonces, mi amado y mi amada. El propósito de este programa. Es ayudarte a mejorar la situación. Así es. Me gusta lo que dice aquí. En el verso 19. Que no ignoremos que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Al cual tenemos que está en vosotros, sí, sí. el cual tenemos de Dios y que así, no es nuestro que no es de nosotros. entonces busquemos de Dios honesto y verdaderamente y dejemos que Dios nos limpie por dentro Amén. así es nuestro corazón nuestra mente, nuestra lengua cuando digo nuestra lengua estoy hablando de lo que decimos y lo que no decimos sí, verdad sí, sí. entonces de lo que L pensamos y no pensamos luego vamos a hablarles de la lengua sí <risa> Porque dice la, la escritura que de la abundancia que hay en el corazón Ajá, Habla, hab habla. Nos uh -huh. uh -huh. sí. Entonces ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos unimos? ¿Con, con quién nos relacionamos? Uh -huh. Entonces fíjate qué importante sí, es, es ¿Cómo está nuestra relación? Desde que empezamos En el noviazgo Sí. Y continúa en el matrimonio Así es Entonces Fíjese bien, por favor, los que andan ahorita en el camino, fíjese bien dónde se quieren meter. Exacto, exacto. Ahora, voy a tratar de poner un ejemplo simple, sencillo. Uh -huh. Vamos a suponer que ella ya tiene ganas de tener un novio, porque está jovencita, tiene 18, 19, 20 años, vamos a ponerlo así. Y le invita a una amiga a, a, a, a los eventos que hay, a un baile de esos donde que viene un grupo y, y donde hay bebida, hay de, de todo, hay esa droga, y, en fin. Pues está jovencita. Y ahí me, me ve a mí, le gusto, le caigo bien, la veo, pues también me gusta. Digo, está buena esta chica. ¿Mm? Si no hay chance, pues. Entramos ¿Dónde nos conocimos? En un baile Donde hay de todo uh -huh. No nos conocimos en un templo Donde hay una congregación Nos estamos conociendo en un lugar De vicio De Exacto. placer De diversión De entretenimiento Entre comillas uh -huh. Uh -huh. La probabilidad de que no funcione Marca uh, Tremendamente Que va a ser más complicado Sí, sí, sí Seguridad Marca muy poco Exacto pues, Te dije que iba a tratar de dar un ejemplo Así es Pero si Vuelvo a la edad de ella Tiene 18, 19, 20 años y está en la edad de que pues, quiere tener un novio para tener uh -huh. pues, una pareja. O sea, un esposo. Pero ella va a su congregación, va a su, a su iglesia. Eh, a su templo, como de qué es llamarlo. Y es de las que apoyan, ayudan, oran. Eh, tiene estudio bíblico y todo eso. Y llego yo al templo ese que me llamó la atención, porque en fin, y pues la veo, la conozco y, y pues me agrada la chica y pues me invita a participar me invita a que asista y empiezo yo a, uh -huh. a reunirme también y empiezo a hacer lo que ella hace también me acostumbro se me pega lo, lo bueno de ella, a mí también se me pega lo bueno uh -huh. Y ella platica con el pastor y le dice, oiga, pastor, fíjese que, pues ahí está, este muchacho está, está muy guapo, no cabe duda, pero eh, yo quiero su consentimiento. ¿Qué le parece a usted? Fíjese, le está preguntándole al pastor. Uh -huh. Bueno, ¿qué dicen tus papás? Usted pues no hablo con ellos. Ya les comentaste. No, pues entonces platícale también a tus papás. Uh -huh. Invítalo un día a tu casa para que lo conozcan y todo eso. O, o que lo vean aquí en el templo. Uh -huh. Entonces cuando empieza una relación de esa, de esa manera, la probabilidad de que va a funcionar uh -huh. se va hasta, lo, hasta el extremo bueno. Uh -huh. De que falle, no, no, no se va al lado positivo, al lado uh -huh. que, que puede funcionar. ¿Qué puede funcionar ¿Por no qué? Par. Porque yo me estoy interesando en las cosas de Dios, ella está bien interesada en las cosas de Dios, tiene el respaldo de su pastor, ahora ya tiene también el respaldo de sus así padres. Es, así es. Ya me conocen, ya conocen a mi familia, ya conozco su familia, y la probabilidad de que funcione va a ser mucho mayor. Amén, así es. Desafortunadamente, eso no existe casi. No existe. No, no existe. Por eso hay tanto fracaso en los matrimonios. Y si existe, es en, en un porcentaje, pues... Más mínimo. Pequeño. Eh, eh, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer y de decir? Ok. Que nos fijemos con quién nos relacionamos. Sí, sí, si queremos tener un, un, un matrimonio realmente... Eh, feliz Y para mucho tiempo Porque pues El matrimonio es de, Debiera ser así ¿sí? Hasta que, la muerte, mu no para se para que pare. la muerte no se pare Entonces mi amado y mi amada De eso se trata este programa Así es De eso se trata este ministerio <coughs> pues no podemos dejar de hablar de Dios claro, ¿No que se no. entiende? claro que no ¿Por qué? Porque la escritura es la que nos enseña, sí. es la que nos guía, es, Así es, es. es la que, pues es como decimos y lo hemos dicho en, en, en otras ocasiones, cuando uno uh -huh. sale a la carretera, al camino, uh, aquí en el teléfono tienes un GPS, aquí en la tableta tienes un GPS, Así en es. la computadora tengo un GPS, ¿por qué? Porque en, el, en los mapas de Así Google, es. ahí, ahí están. Correcto. Y para transitar por la vida, tu pues mejor GPS es... El libro de los libros, la palabra de Dios, así es. Pero eso muchas veces no se tiene, y si se tiene, está <coughs> cerrado, y, y si está cerrado, pues no te enseña nada. Exactamente, así es. Entonces, por eso nosotros le decimos que no les hablamos de, de religión, no. sino de la relación que tú y Amén. yo podemos tener con Dios. A través de, así de es. su palabra y a través de la oración. Correcto. Y pues nos hemos preocupado, viendo la inmensa necesidad que existe. Así es. Quisiéramos responderle a todo el okay. mundo con los correos. ¿Pero qué estamos tratando de decir? Uh -huh. Muchas personas que nos han escrito, si ven este video, van a decir, wow, ahí estaba la falla. Sí, es que... Ahí estaba el error. ¿Por qué? Porque son cientos y cientos de correos que recibimos, pero queremos hacerlo a través de los videos que estamos haciendo, dando respuestas. Correcto. ¿Por qué? Porque, Porque pueden se... ayudar a muchísima gente más. Así es. Entonces, así es. esa es la intención, ese es el propósito, Ese es parte de lo que es. estamos tratando de desarrollar. Correcto. Mi amada esposa y su servidor. Así es. Y dos cositas más que les vamos a, a decir por los tiempos. Por un lado, <coughs> es tiempo de hacer cambios. Uh -huh. Romper paradigmas. Y de Innovar. Innovar. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas. Sí, amén. Tenemos que hacer cambios en muchas cosas de la vida. Uh -huh. Romper paradigmas en muchas cosas de la vida... A innovarnos en nuestra vida. Correcto, así es. Ahora, ¿qué más le tenemos que decir? Uh -huh. Bien. Que usted nos puede escribir, para que podamos uh -huh. interceder por ustedes. Exacto. Ahí está ese correo. Y denos datos completos y e infórmenos mejor, desde su correo, ciudad, país. Y si tienes teléfono, mándanoslo. Si tienes Skype, mándanoslo. Son sí. herramientas que nos pueden ayudar y nos pueden servir. De unos datos más completos. Y también, ¿cómo entrar a la página? Ok, ahí te estoy enseñando lo que es la página de Google, donde está el buscador. Entonces, uh -huh. de esta manera vas a encontrar nuestra página oficial del ministerio. Si tú escribes ahí, www. Rafaelidatv.com Te va a llevar directamente a nuestra página Así es Ahora, yo Así. quiero que ponga mucho cuidado En eso que te estamos diciendo Si no tienes una cuenta de correo Con Google Plus O Google um, Más uh -huh. Abre una Es gratis No te Así cuesta es. ¿Para qué? Para que te suscribas a nuestro, can... eh, círculo, ¿Nuestro de círculo de oración, oración. Y más cosas que vamos a estar haciendo allí ¿Dónde? Pues en nos no no Gmail.com gmail Y en rafael tv rafael Arroba TV. Gmail .com. Entonces el Gmail o Gmail Es el correo de, de, de, de Google Así es Pero Google tiene una serie de, de, de herramientas uh -huh. Vamos a llamar de esa manera Que es donde podemos hacerlo también a través de Youtube a través de, YouTube, de, de, ajá. Youtube es, es ya de, que Google. Yo, yo, de Google es, sí. ¿Qué más es de Google? Pues bueno, aparte de todo eso Pero como una buena Las herramienta Están sociales. los correos, obviamente Pero también está Donde podemos hacer video, videoconferencias uh -huh. En vivo totalmente Y ustedes pueden participar Allí eh, exacto, en, en, la sala de en, en, en el texto uh -huh. Entonces Si tú abres una cuenta con Gmail O sea de Google Ponnos en tus círculos Y te ponemos en los círculos exacto Tú me escribes un correo uh -huh. Yo te pongo en, en los círculos Y luego tú nos pones también en tus círculos Para que tengamos una relación más sí, de, de todo lo que hagamos, de ida y vuelta, o sea de, de, todo, de uh -huh. todo lo que hagamos tú vas a estar Exacto. enterado o enterada así es, esa es la importancia de estar con gmail como tu correo uh -huh. y eso te va a permitir estar en google plus o más que es lo mismo, este como tú lo quieres llamar, así, a, así se le llama, uh -huh. google plus o google más entonces, pero tienes que usar estos dos correos Así que son los que quiero que, que se fortalezcan de, ah, de hoy.oramos.com. Sí. O, o bien el, y el de Rafael, Rafael TV y a, a de ahí eh, un día vamos a estar en una cosa y otro día vamos a estar en otra cosa así entonces es. Eh, háganlo háganlo de esta manera y de esa forma vamos a estar más en contacto con ustedes así es ¿por qué? porque cuando tengamos ahor ahorita es un video que estamos nada más eh, armando para ustedes pero ahí, aparte mm -hmm. que vamos a estar en vivo, Así es. aparte de eso, vas a poder poner en, en, el, en el cajón de textos tu necesidad y vamos a poder orar por ti en ese instante, en ese momento I mean. que, Así que, es. que, que tengamos la oración en vivo. Entonces, aunque ahorita también estamos en vivo en YouTube, mm -hmm. de la otra manera vamos a estar en doble forma. Claro. Porque vamos a ver lo de, lo de Google Plus y, y en, y, y en YouTube de de que Entonces Y luego Todo va a quedar puesto en la En, en la página Así Y es. va a estar puesto en YouTube Y va a estar puesto en Google Plus En Google Plus Así que va a haber mucho donde tú vas a poder Tener información para compartir Amén. Con tus amistades y familiares Correcto Y esa es una súper súper súper herramienta Amén entonces, te invitamos a que te unas a, a Google. A verte un correo allí y permite que Dios bendiga tu vida. Así es. Y nos vamos a la oración. Amén, así es. El tiempo así ha corrido, ya, ya van 39 minutos y medio. Ok. Y pues, vamos a, vamos. Vamos a, a, a, a la oración Amén. y voy a pedirle a mi esposa que haga una primera Amén. oración. Y luego Amén. yo oro. Una Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento. Le damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, porque usted nos ha permitido poder realizar, Señor, este video, este programa, Señor, que, Señor, lo ponemos en sus preciosas manos sí, para que Aleluya. usted, Señor, a través de su Espíritu Santo, obre, Señor. Maravillosamente Que las personas puedan Señor Entender los mensajes Padre Santo Que puedan ellos también empezar a vivir una vida Como usted la demanda Padre Santo Porque usted es el único que nos guía Nos capacita Madre. en todo Amén. momento Poder tener esa relación, Señor, a través de la oración con sí, padre, usted, claro. a través de su palabra, porque usted nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Y, Padre, en este momento, únicamente, Señor, le pedimos por todas y cada una de las personitas que han estado enviando sus correos, Padre, que sí, usted señor. ponga su mano de poder, en ellas, Padre, Aleluya. que usted les dé, Señor, el entendimiento, Señor, y, y la sabiduría que viene de usted, para que ellos también puedan, Señor, entender su palabra y vivirla y compartirla. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones que usted nos da día a día. Gracias, Señor, su misericordia es grande y es maravillosa. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Déjenme decirles, dentro de los últimos correos que hemos recibido, uh -huh. y cuando digo de los últimos, estoy hablando de más de 100, 200, 500, no sé cuántos, ahí tienen problemas de salud, aparte de, los de matrimonio y de la economía. Esos, de la economía sí. Todos los días recibo correos de la economía. Dentro de los cambios que hay que hacer. Cuando yo le estaba diciendo de hacer cambios y En muchos, en muchos uh -huh. aspectos Hacer cambios, romper paradigmas De innovarnos Aún hasta en eso Y eso es lo que hablamos en el taller de superación personal Y financiero Entonces Por eso en las láminas nuevas Que estamos uh -huh. eh, poniéndoles a ustedes eh, Ponemos aquí pues, Los tres ministerios Así La es. radio El taller de superación sí. personal Y lo que es Rafael Está de TV, que es donde hacemos Hoy Oramos. Correcto, así es. Entonces, ¿por qué razón? Porque es la unidad. Es la unidad. Es el mismo propósito, somos las mismas personas, pero queremos poner los diferentes cajones o los diferentes vías Exacto. por donde hacer las cosas. Así es. Entonces, quieres superarte, uh -huh. más vale que me escribas a lo del taller. Uh -huh. O dime en cualquiera de los correos Y yo te mando el link para que me escribas a, a lo del taller Para que también estés ahí en los círculos Exacto, así es Esa es la importancia Muy de estar importante. en los círculos Porque cuando que, que tengamos un programa especial del taller sí, así Puedes es. participar Entonces, mi amado y mi amada Es increíble también La gran necesidad que hay en cuanto a las finanzas Muchísima, es muchísima necesidad increíble, increíble. Así es. Mire, nomás y rápidamente les comento. Me escribe una chica de, de Colombia y no nada más de Colombia, de, de, de, de México no, y de otras partes, partes con una sí. situación bastante similar. Sus negocios no están funcionando. Ahora tienen que trabajar para poder tener un ingreso, porque el negocio ya no lo está dejando. Uh -huh. Cuando hacemos las cosas mal desde un principio, pues no funciona. Pues no. No funciona. No, no funciona. Déjense ayudar, por favor. Déjense guiar. Y haremos el mejor de los esfuerzos aún en, en eso para ayudarles. Así es, amén. Ya por la experiencia que tenemos desde todos los años que hemos vivido. Algo les podemos decir, algo les podemos Así cuidar, es. o algo les podemos sugerir. Claro. Entonces, vamos a orar. A Padre, le adoramos, le a bendecimos. Su nombre, señor. señor, viendo tanta necesidad que Cristo, hay es, en la salud. Hermanos, señor. Con problemas serios, Señor, de salud. Problemas serios en los matrimonios. Problemas serios en las finanzas. Problemas serios. En las uh, drogas y sí, el alcoholismo. Sí, sí, sí. Padre, en el nombre de Jesús, sí, yo pongo, sí, Señor, Jesús. todos sus correos en sus preciosas sí, manos. Sí, Señor. Desde sí, el primero sí, hasta el último, sí, Señor. Sí, mi Cristo. Para que se toque estas vidas, sí, toque Cristo. sus corazones. De sus decisiones. Y que usted, Señor, señor les dé, de acuerdo a su sí, propia necesidad de cada uno de ellos. Sí, Señor. O de ellas, Señor. Sí, Padre, así sea, Señor. Mi Padre, que venga su paz. Sí, Padre Santo. Que venga su confianza. Sí, mi Cristo, así es. Y su seguridad, Señor. Aleluya, a través de, sí, Señor. de aceptarle y de recibirle. Sí, mi Cristo. De buscarle, mi Dios. Que le acepte en sus corazones, Señor. Y que se puedan congregar, Señor, en un lugar. Sí, señor. Donde puedan recibir esa palabra, que les va a alimentar sus almas sí, señor. y les va a ayudar Señor a salir adelante a sí, Padre Santo, así, mi Dios señor. Gracias le damos, use este este programa Señor úselo Señor, úselo, señor. ya vamos sí, Señor hombre, con señor. más de 450 videos Señor a la hora que estamos haciendo este Señor Sí, Señor. Y Padre, dijo, vamos a continuar con su ayuda. Haciendo más Jesús, videos. Señor, subiendo más videos, señor, señor. Para tratar de ser de bendición. Sí, señor. A más personas. Aleluya. Sí, Señor. Que así Dios, sea Padre. Que quienes compartan esos videos. Que porque se suscriban. Su bendición, padre. se unan a los círculos, Señor. Sí, señor. Que Aleluya, ellos nos pongan en sus círculos. Señor. Así Yo, poder tener una sí, relación más, más cerca, Señor. Sí, y puede sí, estar señor. más con ellos sí, mi ante sus necesidades. Sí, mi padre, y usted, Señor, siga sí, sí, sí, nos sí, fortaleciendo. Así sea, Padre. Sigue sí, nos dando, sí, Señor, sí, este, sí, este anhelo y este deseo padre, de, pedido, de ayudar y de servir. Para la gloria de su nombre. Así sea, Padre. En Cristo en el Jesús. En Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Amén. Amén. Les dejamos, ya son 47 minutos. Yo Así no, es. No creí que fuéramos a durar tanto. Bendiciones pero... para todos. Compartan, regístrense. Y les esperamos en el siguiente video. Bendiciones, Bendiciones. para todos. Bendiciones del altísimo. Y pónganle un me gusta. Claro que sí, y compártanlo. Así es.